Un ataque de fuerza bruta consiste en que un atacante va a realizar todas las posibles combinaciones que tenga, para, por ejemplo, para una password. Vamos a suponer que tengo ya el usuario admin, pero no tengo la contraseña. Entonces, un ataque de fuerza bruta va a empezar eh, a probar usuario admin clave A, B, C, D, así hasta que llegue a Z, después a AB, AC, así va, va a cubrir todas las posibilidades que existen, eh, de una contraseña por lo, por lo tanto solo es cuestión de tiempo evidentemente, cuanto más compleja sea la contraseña, más larga y más símbolos extraños tenga más complejo va a ser que pueda llegar a buen fin ese ataque por otro lado, en vez de fuerza bruta pura, como tal, que es lo que acabo de escribir se utilizan también ataques de fuerza bruta por diccionario que lo que haces es que tienes un diccionario con millones de posibles contraseñas las más usadas, eh, las más comunes que normalmente... Se elaboran a partir de muchos miles de hosting hackeados y van probando cada una de esas contraseñas con el usuario que, que hemos enumerado previamente. Así que al final, si es una de las contraseñas que está en ese listado, pues vamos a poder entrar como administradores al sistema.